Buenísimo. Hola, bueno, qué bueno, mucha gente. Bueno, empezamos. Mi nombre es Caro, junto a mi hermana Vero, creamos Vivir Más Verde con el fin, con un fin personal, en verdad, que era estas ganas de poder contribuir con el cuidado del medio ambiente, pero de nuestra casa. ¿No? Veíamos, nos sensibilizaba a todos los problemas medioambientales y decíamos cómo podemos contribuir a este problema desde nuestro hogar. Vero es ingeniero industrial, yo soy comunicadora social y nuestra idea desde el principio fue diseñar y desarrollar productos con un impacto positivo a nivel medioambiental. Y en el medio, en esta búsqueda, encontramos el compostaje urbano. No sé si algunos lo conocen. El compostaje es la manera de transformar los desechos orgánicos en fertilizante para la tierra. Dentro de los residuos del hogar, el 50% son residuos orgánicos. Entonces, de esta manera, es una solución para reducir la basura del hogar, devolverle fertilizante a, a la tierra, y un montón de beneficios extras. Digamos, podría enumerar un montón, pero tenemos muchísimos beneficios a nivel medioambiental, como eh, menos traslado de basura a, a basurales, menos tratamiento, logística, dinero. Y decidimos, cuando descubrimos esto, que teníamos que dedicarnos a esto, a difundir la idea y también hacer un producto para que esto se pueda hacer en nuestras casas, a nivel urbano. Entonces, con mi hermana decidimos meternos en este sueño y hacerlo realidad. Ahí estamos construyendo nuestra compostera urbana, que la pensábamos linda, divertida. En ese momento mucha gente no sabía lo que era compostar. Entonces necesitábamos que atraiga, eh, que sea bonita, que atraiga por los ojos, ¿no? que la gente la vea y pregunte... ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Y obviamente que sea funcional, de colores y un montón de cosas que le pedíamos al producto. Cuando empezamos a decidir material y cómo la íbamos a hacer, ahí empezó una discusión con mi hermana. Muchas de las composteras en ese momento se hacían de madera, pero el gran problema de la madera era el tema de la durabilidad. ¿no? Eh, digamos, el compostaje le pide al material Varias cosas, y entre ellas es por el que está en contacto con calor y con humedad constante, ¿no? Y mi hermana ingeniera me repetía todo el tiempo que la durabilidad es una de las premisas claves de la sustentabilidad. Entonces, ahí apareció de nuevo, y pensar en el plástico, que era duradero el material, pero, por otro lado, decíamos, vamos a generar descartes plásticos, ¿no? Que era lo que menos queríamos. Entonces empieza esta búsqueda y decíamos, bueno, habiendo tanto descarte plástico, ¿por qué no encontramos eh, descartes plásticos? Los sacamos de la basura y convertimos composteras. Y ese era nuestro propósito, eso era lo que nosotros queríamos hacer. A nosotras nos sensibiliza, supongo que ustedes también, esta problemática y decidimos trabajar con esto, trabajar con el tema de la basura y de reducirla. Y ahí están nuestras primeras composteras, felices, ya hace ocho años que fue la primera tanda. Y en el momento, bueno, las sacamos de plástico virgen porque no encontrábamos ese material que nosotros pensábamos que iba a ser muy fácil de conseguir. Eh, no conseguíamos para la tecnología que era de rotomoldeo. Entonces, al principio lo que hicimos fue transformar, digamos, mezclar material reciclado con puro. En el primer intento hicimos una mezcla y ahí empezaron a aparecer los poros, los agujeros. Entonces, reducíamos la cantidad de reciclado eh, hasta quede justo para que salga un buen producto. Un día llama nuestro rotomoldeador y nos dice, no, estoy agotado, es mucho trabajo, tiempo de máquina, no lo voy a hacer más. Seguimos con los colores puros. Bueno, perfecto. Igual el producto estaba buenísimo, se vendía. Y seguíamos con esto en mente. No lo puedo. De, de lo que queríamos hacer. Pasan los años, tres años, atrás, tres años después tenemos nuestra propia compostera con plástico reciclado. Conocemos y llega a nuestras manos, no sé si lo conocen, el scrap. Scrap quiere decir basura o chatarra en inglés, y es el descarte de la industria, de la industria plástica. Barren después de trabajar y quedan millones de rulitos y con eso se pueden hacer productos. Felices, agarramos el material, estábamos muy contentas con mi hermana, sentíamos que habíamos llegado a lo que queríamos y que se nos iban a ir de las manos. A mí me parece hermosa, no sé ustedes, no vendíamos ni una. Sacamos y decíamos, hagamos 100 composteras de estas, se nos van a ir de las manos. La gente nos daba me gusta en las publicaciones, qué bueno que están reciclando. Eh, seguían comprando los materiales puros, que eran los, los bonitos, ¿no? Quiero la violeta. Me encanta lo que estás haciendo, pero me llevo la violeta. Bueno, pasan los años y seguíamos con esta búsqueda. Y el scrap sigue mejorando, ¿no? Cada vez es mejor, y también hay cada vez más investigaciones. Y también cada vez los que estamos trabajando con plástico, teníamos la necesidad ¿no? Esta de empezar a trabajar con plástico reciclado. Pero ahí empiezan otros problemas. Hay más demanda, por ende aumentan los precios. Y al principio el barrido nos lo regalaban, después nos lo cobraban en pesos y después nos lo cobraban en dólares. ¿no? Entonces, le debe sonar, entonces, empezamos a ver digamos, cómo solucionarlo. Nosotros ya habíamos decidido, eh, con este con esta, eh, deseo que teníamos, de quedarnos solo con dos colores puros y todo el resto reciclado, porque creíamos en esto, creíamos que lo íbamos a mejorar y que a la gente le iba a gustar. Bueno, seguimos, pero eh, también había faltante de color, cada vez digamos eh, dependíamos sentíamos esta dependencia con, eh, con los proveedores. Y íbamos a buscar reciclado verde y nos daba marrón, bueno, frustración, llantos, ganas de dejar todo. Eh, y sentir esto que no teníamos material. Mismo nos ha, hemos quedado meses sin fabricar por el tema del material. Eh, y también, eh, bueno, ya había más competencia. Y en el medio también tuvimos hijos. Vero tuvo tres, yo tuve dos, y eso fue hermoso y creció la familia y nos daba más tiempo, pero también teníamos ganas de que fluya más. no Estábamos más cansadas, teníamos niños, más responsabilidades y nos empezamos a cansar más. Entonces seguíamos con los colores puros, pero siempre con esta búsqueda que nunca perdimos, pero sí nos sentíamos frustradas. Siete años después, esa sonrisa es porque atrás se está haciendo, cocinando una compostera con eh, descartes de eh, tanques cisternas. Los tanques gigantes del campo de 6.000 litros los estamos convirtiendo en composteras. O sea, habíamos encontrado ese material. Después de mucho cansancio de darle vueltas al tema y hoy, si veo lo que aprendí, si pienso, si veo esta imagen estando acá, digo qué bueno que nos aflojamos, qué bueno que insistimos. ¿no? Esto de emprender es constancia, es caerse, levantarse, el contexto a veces nos ayuda, estamos en Argentina, tenemos un montón de reglas que van cambiando constantemente. Entonces creo que el emprendedor y lo que hemos aprendido es adaptarse a la situación y salir adelante, pero también nunca perder el propósito. Nosotras sabíamos desde el primer momento que queríamos construir con Descartes y no lo perdimos, eh, podríamos haber Seguido, otros dicen, bueno, pero tenías el plástico y seguías haciendo composteras, que tenía otro fin. Pero bueno, no era lo que nosotros queríamos, queríamos construir con descartes y que sea coherente nuestro discurso. Y bueno, lo conseguimos con mucho esfuerzo, así que me encanta contárselos.